¡Me también. I get up. is waste what's a. not gonna let you do ¡Juntos! ¡Padre! ¡No me das! ¡No no ¡Mat! a